supuesta licitación. ¿Tu posición como dirigente local del de, de Bueno, eh, el nuevo gobierno y las nuevas autoridades han querido jugar con la inteligencia de este pueblo, con la inteligencia de la sociedad. Cuando el nuevo ministro Roberto Fulcar asumió el Ministerio de Educación, expresaba en ese momento que no le habían dejado el mínimo programa ...para el inicio de la docencia... ...pero en el día de ayer nos sorprende... ...que de una supuesta licitación... ...de alrededor de unos 600 mil... ...700 mil pesos... ...en compras de Orquídea. ...entonces... Si, el, ...si las pasadas autoridades no dejaron nada... ...en el Ministerio de Educación... ...tampoco tampoco pudieron haber dejado en el presupuesto... ...algún, algún presupuesto... ...para el, el, el 2020... ...y luego... ...este sale diciendo que eso fue una licitación... ...de la gestión pasada... ...entonces... Él, Dice una cosa por un lado y después entonces emite un juicio contrario a su primera expresión. Y esto ha sido una constante eh, del nuevo ministro, el cual ha expresado una, ha, ha presentado una posición en un momento y luego sale en otro espacio, contradiciendo lo que dijo eh, anteriormente. Esto es altamente peligroso para lo que tiene que ver con la educación y el avance que pueda mostrar eh, la sociedad en sentido educativo. Nosotros, como dirigentes de la ADP y como parte de la sociedad, condenamos y cuestionamos esta actitud del ministro de Educación y la manera burgal en la cual se le está entregando los recursos del 4% a esa, a esa oligarquía nacional que tiene bajo su control los medios de comunicación eh, a nivel nacional, los cuales han sido los que se han lucrado eh, en esto de la educación por radio y televisión, cuando el Estado tiene una planta televisora, que es la que debe ser eh, tomada para la docencia por televisión. Nosotros cuestionamos esto y si este es el cambio que el nuevo gobierno le prometió a esta sociedad, empezamos mal, porque están haciendo y están cometiendo los mismos errores de los gobiernos pasados en la República Dominicana.